Ahí me ven, hola, hola, hola, parceros, ¿qué más? Un saludo para todos. Eh, bueno, ya estos serán los últimos videos de 2022. Eh, más que todo, una feliz Navidad. Eh, ustedes saben que este final de año pues, estuvo un poco fuerte para mí, pues por perder mi mamá el 7 de noviembre. Entonces, mmm, los ánimos desde ese, desde ese día pues, no estuvieron iguales, pero bueno, aquí ya vamos mucho mejor. Muchas gracias a los que te, se han suscrito al canal, muchas gracias a los que ponen ahí algún comentario al me gusta, eh, pues ya pasamos los mil, ahora la siguiente meta es diez mil, ayúdenme por favor para que yo seguirle subiendo ahí cositas bacanas de tecnología y de viajes, que ustedes saben que en este canal nos dedicamos a, a eso, a darles tips para sus viajes y para, para cosas de tecnología y gadgets. Eh, oiga, en este video les voy a mostrar yo sin todavía hacer una cuenta grande ni nada en Twitter logré que el, eh, Twitter me tuviera la cuenta verificada, se llama Twitter Blue y acá les voy a mostrar cómo es. Entonces, eh, la intro y les muestro cómo se hizo. Bueno, parceros, pónganle cuidado. Yo lo primero que hice fue prender la VPN. Entonces, cuando ustedes prenden la VPN, yo la puse eh, puse como si estuviera una IP de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entraba a Twitter, eh, pues él asumía que yo estaba navegando o que mi cuenta era de Estados Unidos. Igual yo cambié la configuración, le puse que país de Estados Unidos y eh, ellos piden como una verificación de teléfono. Aquí voy a tratar de mostrarles... Eh, eh, los pantallazos donde salía algo, una pestaña que me decía Twitter Blue solamente me salía cuando ponía la cuenta como si estuviera en Estados Unidos si estaba en Colombia no, no me daba esa opción entonces para eso eh, usé la VPN eh, de todas formas, eh, si ustedes quieren usar VPN porque necesitan entregar a páginas eh, en otro lado, como que estar en Estados Unidos, en Argentina, en Perú, donde sea. Yo utilizo Surfshark, abajo les dejo un link para que les den un mes gratis y así me ayudan a mí que también me den meses gratis. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahí donde dice Twitter Blue, le, le, le di clic. Y entonces, eh, pidieron que verificara el teléfono. Entonces, pues como mi cuenta de Twitter de todas formas tiene muchos años, yo la tengo creo que desde 2009. Entonces, pues no fue muy difícil que el teléfono que yo tenía registrado ahí me mandaran un mensaje de texto y listo, quedó verificada. Después de eso, entonces, cuando ya pasó eso, cuando volví a dar clic sobre Twitter Blue, me salió la opción de pago. Vale 8 dólares mensuales tener el Twitter Blue. Y así es que tiene uno la cuenta verificada, pagando 8 dolarcitos. Entonces, eh, pagué, eh, pagué con la tarjeta de crédito, 8 dólares eh, mensuales, vale. Hice el pago para probar, eh, y entonces qué pasó? Ahí mismo me dijeron eh, va a tener acceso a funciones eh, primero que otros usuarios, va a poder subir videos más largos y va a poder tener noticias destacadas. ok Eso comenzó a funcionar casi que inmediatamente. O sea, eh, esas cosas como subir videos largos, como notas destacadas ahí mismo lo tuve. Pero para que me saliera la cuenta con el con el con el cheque azul como si fuera una cuenta verificada eh, por ellos, eh, se tomaron cuatro días, o sea yo hice esa operación el lunes y hasta el miércoles en la noche, jueves en la mañana apareció mi cuenta de Twitter con el, con el cheque azul eh, eh, eh, ahí en el, al lado del, del nombre de la cuenta entonces, de todas formas, los que no me siguen en Twitter, mi cuenta es Manitecno, ahí se las pongo. Y ya aparezco en Twitter con la cuenta verificada. Así hice. Entonces, sí, funciona efectivamente, aparece entonces. Cuenta verificada, sí deja subir videos más largos. De hecho, subí un video de 6 minutos de duración. Y yo subí el video de la canción completa. Entonces, mira, ahí lo pueden... Eh, si sí, sí, se meten ahí seis minutos largos de video. Lo subió. Entonces... Bien por ahí, salen notas destacadas. Ustedes como pueden escoger como, como las personas que ustedes siguen y eso. Entonces les, les muestro las notas destacadas. Y pues la gracia es que sale el check azul ahí. Entonces bueno, ahí vamos. Esas son como las funciones del Twitter Blue o del, del check account de Twitter que, que logré que funcionaran. Entonces el que quiere que se antoje, pues ya sabe cómo hacerlo. Eh, Listo. Brothers. Gracias por ver el video, este fue pues, muy corto, solamente quería mostrarles cómo pueden hacer, la, cómo pueden hacer el, el, el obtener el, el check, el, el blue check de, o el Twitter blue como le llaman ahora en Twitter, entonces tener ahí el check azul eh, de cuenta verificada. Entonces bueno, si les gusta y si se antojan, pues ya saben. Eh, amigos, una feliz Navidad para todos muchas gracias por los que han apoyado este proyecto ustedes saben que pues comenzamos hace casi dos años nos tomó casi 94 videos llegar a los mil suscriptores nos tocó aprender mucho de, de cómo grabar, de cámaras de, de, de cuadros por segundo, pues no sabemos absolutamente nada eh, eh, bueno, tocó aprender y bueno, nos tomó 94, 94 vídeos llegar a los 1000, pero bueno, ya lo logramos. Eh, ayúdenme a los 10.000 y bueno, espero en las próximas semanas mostrarles. Ya completamos la semana larguita de que somos partners del socio de YouTube. A ver cuánto dinero hemos hecho. Ahí yo les voy mostrando. Entonces no olviden, suscríbanse, que es la manera de apoyar este proyecto para crearles más contenido y para poderles seguir pues para poder invertir para poderles mostrar pues este tipo de cosas como las que les estoy mostrando acá como el títer blue de nuevo a todos brothers parceros a todos los amigos amigas que siguen este este canal este pequeño proyecto muchas gracias de corazón eh, una feliz navidad eh, ya saben que pues eh, estaba un poco triste pero bueno seguimos pa'lante y espero en el 2023 eh, pues que el canal crezca y que crezca el proyecto duro entonces Necesitamos su ayuda. Suscríbanse, no sean malitos, el me gusta y pongan ahí algún comentario. Bros, una feliz Navidad de nuevo y muchas gracias por ver los videos. Bye, bye.